Me... Esa es una parte de un tema que se llama la gorda <risa> Salgo en la mañana a caminar por la ciudad Me siento muy bella con ganas de freestalear Gorda rebelde Y las calles reinvento Me subo a milenio la gente va a estripa Su mirada indiscreta ya me empieza a apreciar Deliciosa Con los gordos bien puestos Oiga señora, se puede acomodar, no ve que usted es muy gorda y me pone a sudar Ábrase de acá, gorda, gorda Ay mujer, no sé cómo agradecer, no me había dado cuenta si no fuera por usted Que yo soy gorda, que yo soy gorda Yo no soy gorda, yo no soy gorda, yo no soy gorda, soy la gorda Yo no soy gorda, yo no soy gorda, yo no soy gorda, no soy, gorda soy la gorda